Mira que lo sabía. Y mira que lo sabía. Mira, resulta que es que ayer, hoy estamos a 12 del 5, ¿vale? De 2022, eh, el año de la pospandemia. Resulta que ayer sale eh, un cuentito muy bonito, el segundo cuento de Alberto Soler y Conchín, eh, que se llama Tengo un nudo en la barriga. Alberto Soler y Conchín, Concepción Roger, Roger, Roger, no lo sé, eh, como son valencianos, es un cuento, es el segundo cuento de esta pareja maravillosísima de psicólogos valencianos, tienen su consulta por ahí, ya la buscan, que eh, va sobre la ansiedad. Tengo un nudo en la barriga, un cuento sobre la ansiedad infantil. Eh, con unas ilustraciones maravillosas hechas por Nuria Albelsa. No tengo el placer de conocerlo. Bueno, unas ilustraciones eh, maravillosas, increíbles. Un cuentito en el que habla de esas sensaciones que tienen los niños, ¿no? Eh, como nudo en la garganta. Tengo un nudo, un nudo en la garganta, un nudo en la barriga. Y está maravilloso. Le hemos echado ya un vistazo en casa y está fantástico. Y he, de hecho... Yo tengo dos hijos, eh, el mío mayor que va a cumplir, nada, el mes que viene 10 años. Le estaba echando un vistazo, lo estaba leyendo y decía, esto es lo que siento yo a veces, y está muy bien. O sea, ¿cómo es posible que hayan conseguido conectar no solamente con los adultos, que somos los que nos gastamos los dineros en estos cuentos, sino también en los niños? Que eso es fantástico, cómo, cómo han sabido leer, qué listos, eh! qué listos. Cómo han sabido leer bien estas sensaciones, estas emociones eh, en los niños. Y de alguna manera, cómo explicar también, porque muchos niños no saben que lo que tienen es ansiedad, explicar eso que están sintiendo, qué es y de qué manera podemos lidiar con ello, a partir de una relación entre estas dos niñas fantástica. Yo creo que es un, es un cuentazo. vale. El primer libro, que también lo tengo por aquí, no, no lo he encontrado, pues, como tengo dos o tres sitios donde guardar, y ahora me llaman, unos momentos después. No te he dicho yo estas cosas que tiene lo pospandémico, ¿no? La nueva realidad, ¿no? La nueva normalidad, que te llaman a cosas de cosas y entonces tal. Bueno, que me lío. Pues bien, eh, este primer libro que tienen, este es el segundo cuento que tienen, no es el primer libro porque tienen otro, eh, Niños y Padres Felices, creo que se llama, lo tengo también por ahí, ¿vale? Pues el primero va sobre tengo miedo, ¿vale? Porque los niños. Muchas veces sí que saben que tienen miedo, pero la ansiedad es una emoción que está muy relacionada. Pero es diferente, no siempre se, se sabe identificar. De hecho, muchas veces en consulta nos presentamos personas, nos, nos, nos encontramos personas que te cuentan que tenían ansiedad y no lo sabían. Bueno, pues con este libro aprenderemos desde bien pequeñitos a identificar. Estas emociones, esta sintomatología de alguna manera de la ansiedad, estas cosas que nos preocupan, que nos hacen un nudo en, en la garganta y nos impiden tragar a veces, ¿no? O aquí arriba eh, en el estómago, ¿vale? En la barriga, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo, este libro que salió ayer, voy a la librería, me lo gombro con mucha ilusión porque Alberto y Conchín y Concepción son amigos y el trabajo de los amigos hay que apoyarlos. Y yo lo sabía por eso. Y empezaba este vídeo con yo lo sabía y es que resulta que me han enviado una copia. Una copia porque son majísimos y son buenísimas personas. Y, y estoy haciendo ahora mismo el unboxing y son... Ay, que se me cae una nota de agradecimiento y tal y de um, todos tenemos sentimientos que nos paralizan a veces los notamos en la cabeza otras en el pecho y otras en el estómago vale tengo un nudo en la barriga es un cuento sobre la ansiedad infantil escrito por Alberto Sol y Concepción Royer esperamos que te guste qué magos son y con un papelito de esto cómo se llamaba pa papel de seda maravilloso que me da una pena me da una pena romperlo vale pero esto es lo que hay es que esto está hecho para ser roto y ser abierto y es que resulta que son maravillosos. Y por aquí el gato ha visto que tengo... Toma el papel, tira para ahí a jugar. Son maravillosos. Así que resulta que tengo dos. <risa> ¿Qué vamos a hacer con este? Pues este no se va a quedar huérfano, ni muchísimo menos. Este, este ya tiene nombre. Porque eh, a una buena amiga nuestra del podcast Elena y César este libro va para vosotros Elena y César son nuestros compañeros de podcast en Nadie al Volante Series y Salud Mental, por favor suscríbanse a ese maravilloso podcast sobre historias que vemos en las series y hay veces que necesitan que nos las expliquen pues aquí tengo, ¿vale? dos ojos, dos libros no funciona así, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias eh, Conchín, Concepción eh, corran Corran a sus librerías y háganse con este porque si a mi hijo de 10 años ha sabido identificar lo que cuentan es porque lo que está escrito está muy bien escrito. Muchísimas gracias. Voy a echarle sendos vistazos así en visión estereoscópica. Muchísimas gracias. Corran.